Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí con God of War a Las cenizas de madre A ver si cumplimos el deseo de madre ¿Vale? Estamos aquí Ya hablamos con los enanos y todo, ¿no? El anterior capítulo Sí, sí, nos vamos ahí Ya paso de mejorar la arma ni nada Venga, vámonos Yo creo que es por aquí Sí, sí Aquí nos quedamos anterior capítulo. Vamos a ver. Allá vamos. No puedo creer que a ver Ahí está. Bueno, si las cosas van según el plan. Venga. Lo dejamos aquí en el anterior Ven, capítulo. Esperan, yo, tú, Jaime, ya iremos nosotros. Sí, claro. <ríe> Ahí. Venga, vamos a ver. Van a Esto no podemos. <ríe> Muspelheim Nilheim Asgard Svalheim Elheim Alheim Jotunheim, lo encontramos <risa> Venga Puede mucho Ok Vamos a ver Chico La cabeza Prepárate. ¡Oh, Ojo que viene. Ah, vale. Lo tengo. Espero que Nos esto fregui. no explote o algo así. Ah, no lo había pensado. A ver, vamos a ver los jitoteles del Mimi. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? Venga, ahí vamos. Toma. Oh, qué desagradable. <ríe> Cabecita con rayo. Oh, chico. Me va a hacer daño impotito. Vamos ahí Ojo Al llavero Estamos cerca Tenemos de llaverito ¿A qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos Venga, vamos a ver Está la cosa tomatosa Guate, aquí hay tomate Unas palabras antes de continuar Saludo a todo México, toda Latinoamérica. Lo último nos ve? que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Vamos a ver, mejor vamos si por aquí. aquí. Debe quedar entre tú y el chico, cierto. Okay. pero si alguien te encuentra. los terzos cántaros de ley. Lady Eve. Lo habéis conseguido. Se <ríe> lo hacía solo enano. Debíamos verlo. ¿Viste por qué llora? Oh no. No, no, no, no, no, no. Ah, maldita a sea. Vale, vale. cabeza que ver, hasta que volvemos. No con los ¿no? Ahí está. ¿Puedo hacerlo? Lo ponen al no, revés. No puedo. Oh. No puedo. <risa> este vomita. Le dan arcada. un poquillo blandengue, ¿eh? Listo. Pero bueno. Vamos. Venga. Vamos a ver la 3 ya si evoluciona. Tienes que ir pillar la segunda parte ya, ¿eh? Cuando salga. el pico más alto de Jotunheim. ¡Vamos! ¿Qué le irás a la cabeza? Lo mismo juegan con ella O le fabrican algo Venga, vamos a ver Si ve un montón de luz Madre mía, para subir al pico de Jotunheim Bueno Vamos a el resplandor <risa> Vamos hacia la luz Aquí estamos ya El niño ha llegado antes que nosotros y todo Pero bueno Venga, vamos a ver No tengo ni idea ¿eh? de lo que va a pasar Ya os digo, es la primera vez que Que lo juego a este Y aún todavía no me lo he pasado No sé cuándo vendrá al final O algo, pero no ¿Qué pasa ahí? Ahora ha pasado la luz esa. Mira, son los dedos del gigante. Vale. Allí veo la cumbre más alta. Allí tenemos que subir. Ahí delante. Para cumplir el deseo de madre y esparcir su ceniza... Lo hicimos. Bueno, todavía no. Así es. Vamos a hablar, Crato, ¿eh? Haz la llevamos... La hacha está guapa también, ¿eh? De libertad, a ver qué hace. Está preparando. Está ahí la ¿Qué haces? El deseo de ella. Ya no tengo nada que esconder. Ah, vale. Se va a quitar las vendas. Vale, nos lleva las cadenas. Se van volando por el aire. No ¿Podemos ir ya? <ríe> Estamos muy cerca. Calla, niño. Tengo que prepararme, mí? ¿eh? Chico. Venga. Toma, esto es para ti. El chico que es en la mitad del crato, a ver. Llega por la cintura. En el trello. Llévala. Ahí está la ceniza, yo creo. Epa. Hay un toque de responsabilidad. A la Treyu. Venga. Vámonos. Supongo oh, por aquí no hay nada ni nada, ¿no? <ríe> voy a investigar ahí como el de la OA. A ver si hay luz. Mm. <ríe> Chico. No es ah. nada. Pensé que en este punto oiría voces. Ah, ah, ah, ah. Aquí la montañita. Ve. Hola. ¿Hay alguien? <risa> Esto es lo típico. ¿Hay alguien ahí? <risa> ¿Qué lugar es este? <risa> Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar, los que quedaban. ¿Gigante? Vale, están aquí indicando el camino y tal Se quedaron ahí convertida en piedra Venga, vamos a investigar por aquí Parece que hay algo también ¿Se ven? Yo no lo veo Ahí Yo no lo veo Vale, hay un montón de runas Un montón de letras y ya está, lo único que veo Vale, otro saber añadido eh, Pues estupendo Sigamos otro camino. Me pareció una puerta y aquí qué hay. Quería okay. sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué, ¿No tienes nada? ¿Por qué nos envió aquí madre? respondes una pregunta y aparecen otras dos. Eh no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Que me dejó el otro <ríe> atrás. <ríe> ay ay ay ay ay. Que no quería yo. ¡Odio! Oh, Espera, padre. ¿Está ocurriendo algo, ay. vale? La arenilla, algún mosaico. Vale, vale. Vamos a ver quiénes son. Nos cuente la historia, niño. Es un fenómeno. El hacha de libertad. Es madre. Ver, ¿De dónde ha salido? Mira. El hacha era de ella. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Puede ser que fuera también otra ¿Nosotros? gigante. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. Pero cómo y la pelea con Baldur. Son ya leyenda. Pero acaba de pasar. ¿O Espera. No? Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña, incluso el cantero. No dio el pincel. Esta es nuestra historia. No. Vale, vamos a ver. Esta es tu historia. Jejeje. Como mola. Pero. ¿Qué significa esto? Que yo el no niño. era el único que guardaba secretos. Que se no hace mayor. El Atreu. No sabías que. Si ella era una gigante. A bueno. ver. Estamos descubriendo aquí, ¿vale? Cosita de la historia, yo también lo soy. ¡Ostras! Niño medio gigante, no medio. Medio dios. Vamos a ver. Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. Buscando buscándola a La niña. Buscaba a ella ah, desde ella. El principio. Vale, vale. Sin saber que era solo cenizas. Okay. Si lo planeó para nosotros, confía en él. Sea lo que sea. Además, Además más, Mural aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Vale. Sí, sí, sí, lo estamos. Ahí, ahí, ahí ve algo. Ostras, tú, son ellos dos, ¿eh? El crato está ahí medio, ¿eh? Ya veremos. Vale, la salida es por allí. La ceniza de madre, parece su ceniza. A ver si tengo aquí algún. Me lo he pasado antes la puertecilla esta. Aquí otro mural Venga, niño A ver, le ahí Venga, apunta <ríe> En la libreta Mira el vaporcillo que sale de Ahí del frío el Otro saber. Por eso no quería irme Vale Vamos a ver Vuelve el guardián Bueno Esperamos a un paladín <ríe> Y escuchar que los días se han vuelto buenos bueno, bueno, eso ya es más difícil Vamos a ver Jotunheim, aquí lo tenemos, vale eh, La primera vez que lo descubrimos Es el mundo este Jotunheim, Elheim Quedan ahí cositas Arheim También quedan cositas Y Midgar, Midgar es el que tenemos más Más avanzado Pero bueno 63 36 37 Y este cero que acabamos de llegar Bueno Vamos a ver que nos encontramos por ahí Vale Vamos si podemos partir la ceniza de madre Venga El niño está impaciente No voy a correr ni sacar el arma ni nada, eh No hago nada Vámonos más que andando y ya está Vamos a ver Mira es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. La mano, la mano Como es de, si estuviera de ella. Siempre con nosotros. Va desde el principio de, del juego. Mirándonos. Sí. Nos va más marcando el camino. Con los troncos lo vimos al principio del juego. También ve la vegetación. Hay poquita, pero bueno, se han curado ahí. Un par de matojos y una florecilla. Bien por los programadores. Venga. Vamos para arriba Ten en cuenta que hay un terreno devastado Aquí la montaña, aquí no crece ni, ni la hierba Pero bueno, ahí vamos He la montaña <ríe> Vamos, Treyu Ay, qué bonita la, la florecita <ríe> Del campo Venga, vamos para arriba ahí, como un gamo Estamos ya aquí, ¿eh, chavales? No sé si será el final o no Pero bueno, lo vamos a descubrir próximamente Chicos y chicas Del mundo mundial Estamos aquí, en directo Con Kratos y su hijo Atreyu Mira todos los gigantes que hay ahí ¿Serán sus antepasados, entonces? El nene mm. Vamos a ver vale. Entre las dos no Tú lo hacemos juntos Ach, los dos. Hijo Mira, ya han hecho las pasellas. los peleados que estaban al principio ya ¿No me había fijado yo esto de, de la mano De la para disparar con el arco Van a hacerse daño Venga, vamos a ver Momento épico y emotivo Vamos ahí, canción chula De las Valkirias Mola, mola Trabajito no ha costado, ¿eh? Trae aquí la ceniza de madre, ¿eh? madre mía Muy buenas Ahí, ahí, los dos juntitos Venga, ahí va la ceniza Son Maica, ¿eh? Estas tienen que ser Maica, ¿no veis? Como brilla. No son unas cenizas cualquiera, vamos a ver. Música épica, a no me salte el copyright. Adiós, Faye. Faye. Te quiero, mamá. Eh, por fin, tío, hemos aparecido sus cenizas. Por fin. Han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. vamos así que madre era una gigante yo soy mitad gigante mitad dios y en parte mortal cierto pero queda una cosa que no entiendo mi nombre en la pared los gigantes me llamaban ¿Loki? otra ¿El Loki Loki ¿Es diablo? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. ¿El hermano de Thor. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Qué pasada, eh, qué bien doblado y qué pedazo de juego. Me encanta, me encanta No sé si será el final o no, pero... Me está encantando este final Ahí van, los dos Toma, trofeo ganado Último deseo Realizado la ceniza de madre Perfecto Vuelve al templo de ti eh, Pues nada Vamos a ver qué nos cuenta los enanos El mimi, no sé Vamos a ver Ahí he visto la puerta esta Ah, oh, a lo lejos. Bueno, sigamos nuestro camino. De vuelta. Ahora todo cobra sentido. Por eso quería acabar aquí. Santa Mónica Studio ya está terminando. ¿Pero sabía que esto sería así? Está terminando el juego. ¿Lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No. No lo sé. ¿Qué debemos Contadlo hacer? a todo el mundo. Te dejo a ti. La son leyenda. Ah, tan guay, tan guay. Aquí ha mezclado la. La cultura nórdica, la de los vikingos. Siempre hemos ido con. ¿Está el Atreus? y yo? te quedas ahí atrás! <ríe> ¡Vamos, chicos! <ríe> los diseñadores. ¿eh? ¿Por qué todo. quisiste llamarme Atreus? <ríe> sé que no puede ser por un dios. Ah, no, es por Sigo El, el, el camino de vuelta. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Ah, al Espartano! El la vida es disciplina, deber, Que un Espartano. La ira del Espartano. Una vida austera que se abraza austeramente. Hmm. Pero Andreas de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Ay, ay. Era feliz. Nos hacía creer que, que esa feliz a pesar es. de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad. Claro, bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Qué final más épico. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Tenemos la puerta. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Oh, es una historia genial. <risa> <risa> y Demir se otra. la ha perdido. <risa> <risa> eh... Qué gracioso sí, de niño Mira, mira cómo mira la puerta Ya desean de pillarlo en la segunda parte Ya os digo El niño ahí todo evolucionado Bueno, vamos para adentro Supongo Ahí estamos A salir a los españoles o algo Venga, a el caminito Este para abajo ¡Guau! Qué pasada El mundo de Kratos. Entiendo que quieras volver a casa, pero seguro que aún quedan por ahí valquirias corrompidas que podamos liberar. Sí, sí. Gente a la que misión ahí que Esta madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Claro, tenemos que ir para los gemelos de, de la valquiria. qué haría Treus de Esparta? <ríe> ¿Y qué haría Loki? Anda. Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Hereda <ríe> <El de> Treus. <ríe> ¿Qué era ese niño? No me lo esperaba, ya lo de Loki. Mira, se nos hace la loca aquí. A ver el árbol y todo. Sí, pues cuento, me alegro de veros. Como no, estoy un poco saturado de enanos. Lo han de aquí ha tirado. Pasado, mi, mi? <ríe> me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? <ríe> Venga, a ver dónde podemos ir. Explora con atrevio sigue explorando. Haz favores a los enanos, libera dragones, viaja a Muspelheim y a Niflheim. Encuentra objetos nuevos en la tienda para obtener potente equipo con el que derrotar a las legendarias Valkyrias en su estado corrupto. Menudas son las Valkyrias, chavales. Ah, me he enfrentado a un par de ellas y ¡uf! Valkyrias reveladas, vale. Se ha revelado en tu mapa la ubicación de todas las Valkirias corruptas. Qué chunga, ahí la tenemos, una lista y todo. Espeluznante. Venga. Vale, aquí el 63, lo que vimos antes. En la región de Tin. nos falta ahí también un, co un cofre legendario. Vale. Y lo que hemos visto antes. Que nos faltaban cositas por todos los reinos. El aquí está la barquiria. Mírala. Rota. Pero bueno. Y los cuervos de Odín Que tenemos que ir. Que ir. Eliminando, en fin. ¡Puuh! Tenemos ahí misióncilla Esto en Jotunheim. Estamos nosotros aquí. Acabamos de salir de ahí de la montaña. Aquí no hay nada. Vale. Lo demás me gusta, desde luego, es aquí. ¿eh? Aquí tenemos dos Valquirias más. A ver si las localizo. Aquí, aquí tenemos una. <risa> Madre mía Vale, vale, misioncilla que tenemos por ahí Y aquí tenemos otra Aquí ¿Ey? Vale, aquí en la montaña Y creo que ya podremos ir con, con los accesos místicos Vale, así no tenemos que andar tanto Vamos directamente con los, con los transportadores y, y la verdad que bastante bien Bueno, pues ya hemos descubierto... Donde están las dos valquiria y, y nos quedan un montón de misiones Ahí, ahí de De encargo Pero bueno aquí Mira este combate, antiguo de fuego Ni idea, pero bueno Muy bien, la verdad Muy contento Ese también, ahí, nueva partida más Te permite iniciar una nueva partida Manteniendo el equipo, la plata, la experiencia Y los datos comprados acceder a la nueva partida más en cualquier momento En el menú opciones Aquí, eh Opciones Ahí está Vale, yo grabaría, no sé Una partida más Del tirón ya Pero Supongo que Estábamos aquí Vale Esta está mi partida Ahí grabamos Por si las moscas Y otro Ahí estamos Voy a explora los reinos Yo creo que sí Que tendremos que ir a Una partida más O podemos seguir investigando, ha dicho, por los reinos aquí. A ver, ya para allá no, ¿no? ¿O qué? Lo malo que no me señala nada. <ríe> A ver, el mapilla este... Ya de vuelta, claro, vuelve al templo de Tir, esta es la que quiero yo hacer. viene ahora casa explorar ok estoy listo para lo que venga hay que volver allí Este ya la hemos ya lo hemos realizado y esta también o okay. qué? eso parece esto es lo que nos, nos falta una de las valquirias dos misiones de los enanos un espíritu que nos queda por ahí matar los tripulantes infernales del capitán fórmula de la coraza de ti ojo un poco común encantamiento épico Amoré por transartar, armadura, barquiria, botín épico y material de mejora. Estas son fenómenas. Y aquí, pues, 1880 de experiencia por yermo, No da. Vale. Desbloquea Nilgen. Vale. Eso hay que hacerlo también. Usa la mesa de los reinos para viajar a Nilgen. Vale, Reino de la Niebla. Y este igual de Muspelgen Y esto ya todos los que hemos hecho. Vale. Las tareas también tenemos bastante, ¿eh? Son 51 cuervos Cámara oculta, en fin Queda un dragón por liberar Vale, vale Pues está muy bien, ¿eh? No sé cómo voy a bajar a... A viajar a ti. Este no sé dónde está, a ver si lo encuentro Hay que viajar a Ascar Vamos a ver el... El chimito este funciona o qué Aquí Vamos a ver Ah, vale, que estamos aquí en Jotunheim. Tenemos que ir a Midgar. Ir a el centro, volver a Midgar. Ahí, al triángulo. Le vale, llama al otro reino y. Antes de volver a Midgar, debería avisar ah, bueno. Ha pasado lo que hemos dicho antes. Odio. Odio. para el invierno? No un invierno cualquiera. Sino uno que dura tres veranos. Madre mía. Y cuando acaba. Ostra, el Ragnarok. El Ragnarok. No, no, no, no. Es el próximo. Sí, el Segunda el... parte, mucha más nieve y luego el maldito fin del mundo. En ese orden, más o menos. la <ríe> <Otra> profecía? No, <ríe> humano. Según la profecía faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. <risa> ¿Cambiaste algo? La profecía oh. no contaba contigo. <ríe> pues muy bien. Volvemos <ríe> ya. Ni que la enano. Niño. Siga, no me sigue el atrayo. Sí, está ahí. Se me pierde. Vale. Ya ¿Lo verás. Es el fimbulver. Lo noto en el fimbulver. Lo tengo que le creo. En, en serio. De <ríe> me estás poniendo de los nervios. Así que bueno. Antes o después, no es solo nieve y los sabes. Es el fin de los tiempos. Es Ragnarok. Es que me haces el jodote la razón, chicos. Ah, por eso dijo el Mimi de eso. el Otra vez, otra vez. Ya me he enterado. lo hemos ahí, no. Sí, sí. <risa> vale. Ok <risa> si ...bueno pues esto es el final ¿vale? del juego... ...ya los otros son misiones secundarias y tal... ...para coger armaduras y... ...y logros y trofeos y de todo ¿vale? ...espero que hayáis disfrutado de la serie... ...tanto como yo y del juego... ...que es una pasada... ...así que... Eh, ...espero vuestros comentarios... ...me decís si queréis que... ...que suba al canal las la misiones estas... ...que nos quedan, de las Valkirias y todo... Así que vosotros veréis, me lo dejáis en comentarios si queréis que, que la suba al canal, ¿vale? Así que me ha gustado mucho, espero que vosotros también. Venga, un saludito para todos, Peñita, cuidarse mucho, chao, chao, hasta otra.